Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos una semana más a mi canal Sé que he estado un poco perdida, pero bueno, por el tema del COVID, la recuperación y todo esto Hoy es que vengo a hacer el nuevo video Y la temática de hoy es algo que siempre preguntan porque es un tema bastante preocupante Que es el tema de la piel sensible Entonces vamos a comenzar por ver qué es una piel sensible Y te voy a dar 7 recomendaciones para este tipo de piel que puedes utilizar para ir mejorándola Básicamente una piel sensible se trata de aquella piel que tiene la función barrera de la piel un poco alterada Esa microbiota que tanto hemos hablado en otras ocasiones Si recuerdas la microbiota suena muchísimo por el tema gastrointestinal porque es donde más hay investigación Pero en la piel, en la superficie de tu piel también tienes una serie de microorganismos que hacen que esta barrera sea la adecuada Y que no hayan este tipo de brotes o que seas sensible a los productos que te apliques esta barrera se puede ver afectada por diferentes cosas, los cambios hormonales, si fumas o no, el alcohol, alimentos que puedas comer, incluso los productos que puedas estar utilizando o las técnicas de limpieza, por ejemplo, si haces mucha exfoliación o si utilizas algún tipo de limpiador que no sea adecuado a tu piel. Entonces, conociendo ya las bases de por qué mi piel reacciona y se hace un poco más sensible, sabemos que lo primordial aquí va a ser fundamental conservar lo que es la función barrera o restaurar la microbiota de la piel. Por lo tanto, el primer consejo que te traigo es precisamente restaurar esa función de la barrera de la piel. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente con productos que sean como eh, prebióticos o probióticos. actualmente hay bastantes productos que están saliendo, es una tendencia que salen al mercado productos como limpiadores que tienen algún tipo de prebiótico, te dejo estas dos opciones tanto para piel grasa como para piel seca o por ejemplo el ácido hialurónico de Vichy Mineral 89 que lo acaban de reformular Y tiene este tipo de sistema en donde lo que van a hacer es alimentar a esos bichitos que tienes dentro de la piel Y que se restaure esa barrera de la microbiota Algo así como lo que ha pasado con los yogures durante muchísimo tiempo Que tienen prebióticos, que tienen probióticos, pues lo mismo pero con la piel Si en tu país no consigues absolutamente nada de esto, no pasa nada utiliza cremas que restauren la función de la barrera de la piel. Por ejemplo, toda la línea de Cera B tiene ceramidas que lo que van a hacer es ayudarte a restaurar la barrera de la piel. O la línea de Elizabeth Arden que también viene con ceramidas para restaurar la barrera de la piel. Este es un ingrediente fundamental que puedes buscar para poder reconstituirla. Tip número 2. hay que exfoliar la piel, pero depende con qué, en este caso, si tienes piel sensible, utilizar un ácido láctico porque te va a aportar hidratación en la piel o utilizar una vez por semana el peeling enzimático. Recuerda que todas las pieles hay que exfoliarlas. Siempre hay que exfoliar las pieles una vez por semana, dos veces por semana. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el cemento, por así decirlo, que une nuestra piel, lo que va a hacer es desprenderse y ayudar a que pasen mejor los activos y puedas aprovecharlos mucho más. Por eso es fundamental exfoliar la piel, pero hay que hacerlo de una manera consciente y más si tienes la piel sensible. Dos ejemplos que te puedo dejar es el peeling enzimático de Mercadona. Si vives en España o en Portugal, tienes esta opción que cuesta 7 euros y está buenísima. O tienes la opción del ácido láctico, que en The Ordinary la exfoliación con el ácido láctico está muy muy buena y muy económica. Y eso me lleva al tip número 3, no sobre exfoliar. Sé que están de moda los cepillos de limpieza, que utilizamos todos los peelings que hay a altas concentraciones, que utilizamos después un gel limpiador que sea mucho más profundo, pero esto solamente se está cargando la microbiota de tu piel y así estás haciendo que pueda ser mucho más fácil que penetren todo el tipo de microorganismos o que pueda reaccionar mucho más. Entonces en este caso simplemente no hay que sobreexfoliar la piel. Los cepillos de limpieza no son recomendables si ya estás haciendo esta exfoliación con el peeling químico. y de hecho, si tienes piel sensible, es preferible que utilices este tipo de peelings químicos o el peeling enzimático para no dañar lo que es la función barrera de tu piel. Y esta exfoliación con una, dos veces por semana va a ser más que suficiente. Está casi que prohibidísimo, en este caso de pieles tan sensibles, utilizar peelings que sean fuertes. ¿Por qué? Porque lo mismo, van a dañar la función barrera de la piel. Creo que después de esto, todo el mundo va a decir función barrera como niño de colegio. Y se relaciona con la recomendación número 4. No hay que utilizar todas las concentraciones a su máxima expresión. Para que un activo sea bueno y pueda hacer algo en tu piel, no hace falta que utilices la vitamina C al 15%, el retinol al máxima concentración y luego los glicólicos y luego porque lo único que estás haciendo es nuevamente cargándote toda la función barrera y la microbiota de la piel. Hay concentraciones que son determinadas para cada tipo de piel Y eso lo vas a averiguar tú con tu experiencia, con probar que te cae mejor y que no Si ya tienes un tiempo utilizando vitamina C y un tiempo me refiero 2, 3, 4 años Pues puedes ir incrementando la concentración paulatinamente y seguramente no te va a dar ningún tipo de sensibilidad Pero comenzar con este tipo de concentraciones va a ser perjudicial para tu piel y la va a alterar esto se enlaza con el tip número 5 y es utilizar retinol y sí, hay que utilizar retinol porque además de todos los beneficios que podemos tener de mejora de colágeno, de mejora de manchas, de mejora de las líneas de expresión, el retinol tiene una función importantísima para hacer tu piel mucho más resistente que se llama el proceso de retinización de la piel. Esto se consigue con el uso prolongado del retinol. Pero esto no significa que vas a utilizar el retinol a las máximas concentraciones. Vas a utilizarlo de manera continua para que ese proceso de retinización de la piel se haga de manera continua, paulatina y tu piel se haga mucho más resistente. Por eso es fundamental utilizar retinol en estos casos también. Si tu piel es muy muy sensible, te dejo el video de retinoides por aquí para que puedas ver cómo puedes ir subiendo las escalas de retinol y no hace falta que llegues a las máximas concentraciones de retinol para tener sus beneficios, ya con unas concentraciones estables pero con el uso prolongado es que vas a tener estos beneficios, por lo tanto no hay que descansar del retinol como muchas veces llegan a decir, porque este proceso de retinización al dejar de utilizarlo se pierde y tu piel volvería a estar en los primeros pasos de ser mucho menos resistente el tip número 6 parece pero grullo pero es que es fundamental hay que utilizar una toalla específica para tu rostro porque imagínate por dónde pasa la toalla de tu cuerpo y luego te la pasas en el rostro creo que ya todos quedan explicado con esto así que simplemente tienes que utilizar una toalla específica para tu rostro y por último el tip número 7 resulta ser que últimamente pues está muy de moda el tema de las depilaciones faciales que si sí con cera, que si sí con hilo, que si sí con láser, que si sí con esto pero hay que ver qué pasa con las pieles sensibles hay que utilizar un método de depilación que no te dé reacción que no te cargue la barrera de tu microbiota que no se cargue la barrera de tu piel ¿por qué? porque de esta manera se hace mucho más sensible y se hace mucho más reactiva cuando haces los tirones con cera aparte de dejarte la mancha te expongas al sol o no, te deja mancha, esto lo que va a hacer es cargarse parte de la microbiota y parte de la función barrera de tu piel, lo mismo sucede con los láser, por eso es que hay tanta precaución cuando haces los días 10 días antes y 10 días después del láser y con las cuchillas con el, el, el, el depilado que hacemos ahora con las cuchillas también, también te estás cargando parte de la barrera de la microbiota pero esto nuevamente cada quien tiene un tipo de microbiota, es muy específica para cada uno de nosotros y cada uno tiene que averiguar qué tipo de depilación le hace mejor o no para mí saben que yo no recomiendo para nada lo que es la depilación con cera por el tema de manchas que puede suceder así te expongas al sol o no y me gustaría mucho más lo que es la parte del láser pero qué pasa no todo el mundo tiene el dinero para hacerse la del láser entonces podrías hacerla con el hilo es más doloroso porque es Pelito por pelito, como la pinza, sí, pero bueno, es una opción, eh, sobre todo si tienes problemas de melasma en la zona del bigote, no utilizar tampoco este tipo de, de, de, de depilaciones de cera, incluso láser habría que, que evaluarlo, pero la, en este caso sí podrías hacer pinzas o hilo, para que esta mancha se vaya disipando de tu piel. Bueno y hasta aquí el video del día de hoy, son siete recomendaciones muy muy básicas que lo que tienes que tener en mente es restaurar la barrera de tu piel, conservar la microbiota y eso va a ser fundamental para que tu piel vaya mejorando cada día y se haga poco a poco mucho más resistente. Sin más, nos vemos en el próximo video, ¡hasta la próxima!